Buenos días tengan todos ustedes, sobre todo los que se suman a nuestro programa en este momento. Bueno, y este es un gran momento desde mañana, este día viernes 28 de febrero, último día, ¿verdad? No, no, no es mañana. mañana. Está con nosotros Ramón Alejo, el padre Moncho. ¿Con quien va? Cruz, ¿Por que tú me quedas de, de, la de la Cruz siempre? El padre Ramón Alejo de la Cruz, es padre mi Moncho. Mi mamá no se está... puede odiar. <ríe> Como dice mi hermano. Eh, mi hermano se llama Juan Carlos y dice, yo me llamo Juan Carlos de la Cruz, y Rosa porque tengo madre. <risa> <risa> Buenos días, Buenos días, Buenos días a ustedes. A... ¿Cómo estás? Yo prefiero estar bien, sí. a pesar de... Sí, sí, <risa> como debe de. de ser. Bien, cuéntanos. No, aquí tranquilo, viendo este panorama cada día <coughs> más complicado, pero como dice el refrán, lo bueno que tiene es lo malo que se está poniendo. Yo creo que, como decían ahorita ustedes, esto ha llevado a que el pueblo, la situación que estamos viviendo ha creado conciencia, ha despertado al pueblo. Pero bueno, todo el discurso de ayer el presidente mostró todos los que han sido los logros <coughs> del gobierno. Bueno, yo nunca he oído un discurso malo. Todos los discursos son bonitos, elegantes. Eh, maravilloso una pieza oratoria pieza oratoria porque eso es preparado y organizado sí. ahora discurso en base a la verdad es lo que a mí me preocupa por ejemplo para empezar por ahí San Francisco de Macorís dónde está la circunvalación San Francisco de Macorís quién te tú que el hospital que creo que es una obra según un ingeniero muy interesante y en buena tú crees que es verdad que eso será inaugurado antes del 16 de agosto entonces, yo, si, yo, cogiendo a San Francisco de Macorís. Yo le voy a pedir con el perdón tuyo, mocho. Mi, miren, miren, esas imágenes son tomadas de ahora, hace como 15 o 20 minutos, que fue Railing Almanza a tomarlas. Miren cómo está el hospital, la construcción del hospital. Eso no va a estar, ah, y, y no hay poder humano que, no. que, que logre que eso se construya y se entregue para el 16 de agosto. Pero entonces, que también dijo que era en diciembre, que lo iban a entregar. Entonces, mira las imágenes. Sí, en, en el pasado. Entonces, cuando tú en, encuentras a un presidente. Con un discurso sustentado en mentira en lo de San Francisco de Macorís, ¿cómo tú vas a creer que lo que en otro pueblo también está? Puede es ser lo mismo Excelente. también. O casi seguro, es más de lo mismo. Entonces, el problema no es la belleza, la pieza oratoria de un discurso. Eso, incluso, hay un equipo que se lo prepara, ¿verdad? Está y entonces, la, hay está todo el de bello. La Pero, la, Están las sí. imágenes de la circunvalación. Vale, vamos también, a poner las imágenes de la circunvalación mira, para mira. Okay. Miren, esa es? es la trocha. De la carretera circunvalación no, eso, eso, eso es el hospital. hospital, no en el WhatsApp. Ah, ok, ok, ahora sí. Ah, esa esa es así. Es. Esa. Sí. Eso no va a estar, indudablemente no. que no va a estar para agosto. Entonces así me da la que pena está. cómo se embulla a un pueblo, cómo se, se, se yo diría que se maltrata, a, un, porque eso es maltratar a un pueblo. Cuando el papá enseña a los hijos en la mentira, está maltratando a sus hijos, porque está creando hijos mentirosos. Y entonces, nuestra sociedad, si lo que dirigen, los que conducen, los arquitectos, como dice la red de escritura de la sociedad, se fundamentan en la mentira, ya ustedes saben. Padre, es que... y, y ahí hay dos equipos trabajando nada más. Usted se imagina, ojalá eso y eso lo pusieron por el discurso. A Pero a mí me gustaría saber si los hijos del presidente, de los senadores o diputados, van a esos hospitales que están tan, tan bien hechos los y son que él tan dice. modernos. Que no tiene que envidiarle si los nada. hijos de ellos, de esa élite va, lo llevan. Yo quiero saber si... Van a Miami, padre. Entonces, ¿cómo es posible que vengan a decir que aquí los hospitales... Claro, ¿han mejorado? Claro que han mejorado. Porque se supone que la misión de un presidente es echar para adelante un país. No podemos decir que estamos igual que en el 2001. Porque entonces, ¿en qué estamos? Ahora, ¿se ha avanzado como se debe avanzar? No. ¿Qué ha avanzado? Bueno, ese progreso sustentado en deuda pública. ¿Y por qué no dijo el presidente, por ejemplo, que cuando Hipólito Mejía salió del gobierno, dejó la deuda pública en el PIB con un 39%, que Leonel la dejó en un 32%, o sea, bajó 7%, y él la tiene ya en un 40%. 52, casi. Ah, ah, ah. Sí. ¿Tú, tú entiendes? Eh, eh, padre, los jóvenes en la plaza de la bandera, que le han dado todos los epítetos a esos jóvenes, y yo vi cómo ellos regresaban a pie a sus barrios, Así es. a sus diferentes lugares, más de dos horas algunos caminando aquí. Sí. tú sabes que cerraron el entorno siete cuadras antes de llegar a la plaza, ya no. que hubo que tirarse, hubo a que pie. caminar bastante, sí, a pie. bastante, siete cuadras. en taxi nosotros bajamos en taxi. entonces eh, padre, la respuesta del pueblo representado en esos jóvenes sobre la corrupción, sobre la impunidad, sobre lo que pasó el 16 de febrero en las elecciones ¿No se le ofreció? No, creo que no. ¿Fue un irrespeto al pueblo, a los jóvenes? Eh, no va, no iba a aparecer eso. No iba a parecer porque no es, no es posible. Desde el punto... Usted tiene que ponerte los zapatos del otro. No, no me voy a incriminar. No es así que dice abogado. Sí, sí, los abogados. ¿Cómo van a Yo a Yo vivo autoincriminar. Entonces, el presidente no podía tocar eso como respuesta... A, a, ...hacia ese proyecto de vida... Pero, porque no vio la imagen... ...dice la doña, no soy... Popini, hua, hua, hua. Soy, ...soy una, una vieja, vieja cojona <risas> ...se hizo viral la doña... Sí, sí, no, sí. No, ...no hay una respuesta... A, ...a todo eso... ...ni hay respuesta al pueblo, ¿por qué? ...porque los gobernantes... ...no, no Danilo Medina, atención... Este es un problema de Daniel Medina. Todos los que han pasado nunca se ha respetado al pueblo. Ahora, yo sí creo que esto que ustedes están viendo, ¿a qué está llevando? A que los que vengan entiendan que el pueblo ya está cansado eso de lo baña. Importante, eso es lo importante, que sea un corte total a la corrupción y sí. la impunidad. Que los funcionarios que vengan sepan que se van a enfrentar al pueblo. Sí, esos jóvenes que empezó todo esto con la Marcha Verde. ¿no? Así que, es. Pero todo esto empezó, ese empoderamiento de pueblo, empezó con la marcha verde y ahora hay una continuidad. Así Por eso es. yo digo, aunque estén de negro, hay detrás un verde. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, se ha enseñado al pueblo a entender que el problema no es de un partido político, sino que tiene que construirse una nación donde se respete al pueblo, donde la moral y la ética realmente sea presente en los que tienen un puesto público. Y las instituciones sean fortalecidas. Y las instituciones tengan sentido de ser. Un aporte claro. ahí, padre. O sea, hay una línea, hay una división de partidos políticos manifestantes. Le han dicho no, no lo queremos aquí. No. Esto es del pueblo. Nosotros estamos reclamando no solo al PLD o a Danilo Medina, es no. al, al que venga, al a los que, venga. que están y a los que estuvieron porque estamos hartos. Pero ahí me da pena, Carolina, que hayan gente que todavía defienden lo indefendible. Sí. O sea, hablar de, de, de un progreso, de un progreso sustentado, sobre todo, en que en préstamo. Un progreso que se ha ido equidad. Ay, me dio vergüenza ajena cuando yo oía a Danilo hablando de la equidad. cómo este país, hay una equidad. Eh, yo digo, ¿dónde? Decir que este es un país de clase media. Tú eres clase media. Más no. que Chile, más que ¿Eh? Chile. Tú eres clase no, media. No, jamás. Más que Chile. Amado es clase media. Oiga, a Amado le cae un enfermo tiene que gastar un par de millones y queda pidiendo y, la y calle. Y queda pidiendo. Tengo que lo que tengo. Tiene que vender lo que tiene. Sí. Estos sí. muchachos que están ahí en cámara son clase media. Entonces, quiere poner que todo el que tiene un, un, un suedito de 12 o 15 mil pesos es clase media, que este es un país de clase media. Pero, Dios mío, es una vergüenza que un presidente haga cosas así. A raíz de los acontecimientos del 16 de febrero, lo nunca he visto, que se aborten unas elecciones. Hay elecciones nuevamente puestas para el 15 de marzo. ¿Qué se puede esperar como pueblo en esas elecciones ante la falta de credibilidad de los integrantes de la Junta? Bueno, ¿qué yo puedo esperar? Yo espero primero que el pueblo realmente asuma. Porque un fraude se puede hacer... Para tú ganarle a un campeón, tiene que noquearlo. Eso es así. Sí. Tú vas a un ring y para ganar la campeón tiene que noquearlo. Tiene que ser un jueces muy serio, y más si tú muy honesto. El árbitro a tu favor y a por un... eso, hay pues, unos árbitros que no te, te cuentan digo. a 10. Uno, dos. Y cuando cae el otro, le dicen 3 por 3, 9 y 1. Y diez. uno 10. Y se acabó <ríe> ese. Entonces yo, yo espero que el pueblo, el pueblo realmente responda. Que el pueblo realmente responda. Y me ha gustado que he visto a dos o tres gente, amigo mío, médico, que me ha padre, yo no fui a, a votar el día 15, pero el 16 voy temprano. Sí. Porque hay mucha gente que han creado conciencia de que esto no puede seguir así como va. Que esto tiene que dar un cambio radical, radical. Y cuando digo un cambio radical... Digo que no es cambiar un hombre. Porque nosotros salimos no, de Trujillo. No, no, salimos no. de Trujillo y qué. Sí. Salimos de Balaguer 12 años. Sí, sí. Barrimos en la calle con el Covita. Sí. Y qué. Salimos de, de, de, del PRD con... Con... con, Sa Hipo no, con Salvador. Salvador. Y, y qué. Salimos de Hipólito. Salimos de Leonel. Y salimos de Danilo. Y no hay un cambio radical. Sino lo sí. que, que hay un cambio de hombre. Entonces, eh, a raíz de esto, padre. ¿Usted cree ya que el pueblo dominicano... Eh, ¿Va a pedir con saña, con, con, con, con fuerza, esos cambios radicales? Yo estoy convencido que sí. A partir de marcha verde uh -huh. y de marcha negra, uh -huh. yo creo que sí. Que el pueblo ha ido creando conciencia, que el pueblo ha asumido, que el pueblo está dispuesto a... a... Mira, había gente ayer que estuvieron de 9 de la mañana hasta 9 de la noche... Sí. No, pero y no que no vago. Hubo, hubo gente que vino de Ámsterdam. Nosotros entrevistamos, bueno, el periodista, la periodista que teníamos emplazada en la Plaza de la Bandera, entrevistó gente de Ámsterdam, entrevistó gente de New York, entrev, entrevistó gente de la Florida y de otros puntos del mundo que vinieron solo a Llegaron en vuelos en la madrugada y del aeropuerto se fueron a la plaza de la bandera. Pero no, vi, no vinieron de China. No. Ah, bueno, vale, está, bien, está bien. Vale. No, pero, ¿Qué te quiero decir? O sea, hay un pueblo que se ha ido empoderando, no en contra de Danilo, Mira ahí está, Uchi, no, no en contra de Danilo, sino en, en contra de la perversidad de esa élite política, de esa partidocracia que se ha burlado, que ha engañado, que ha pervertido al pueblo dominicano. ¿Se puede decir que esa partidocracia se ha aliado también a la clase eh, empresarial? Eh, fuerte de familias dominicanas para sacarle beneficio al mismo poder entre ambos, Porque en contubernias entre ambos. El problema es que lo, la, esa clase, esa partidocracia, está, viene formada de gente incluso de bajos recursos, como el caso de Danilo, como el caso de. La mayoría de La ellos, mayoría. Sí. Entonces, entonces, han tenido que aliarse y venderse al poder económico. Y aquí, en gran medida. El poder económico manipula al poder político. Y ahí está una desgracia, desgracia, como decimos. ¿eh? Sí. sí, sí, porque el poder económico, ¿qué es? Qué es? Inversión. ¿Y qué es inversión? Te doy 10 para sacar 15 o 20. Para el retorno. Entonces, cuando el poder político se ha dejado manipular, se ha subyugado al poder económico, ¿eh? entonces, para tú ser diputado, tú tienes o que buscar de tu propia cuenta... Para llegar a diputados, entonces encontramos gente que van a una Cámara de Diputados, que invierten lo suyo, pero creo que lavando droga, dinero de droga y de eso. Ya. Oiga, así como suena. Entonces sí, sí. las instituciones son cada vez más débiles. Más débiles. O tú vas a, una, a un puesto de eso, sustentado, apoyado, apadrinado por unos empresarios que te llevan. Entonces, cualquier lado que llegue, sea el narcotraficante que busca ser diputado o senador para limpiar lo suyo, sea eh, el que se apadrina de un empresario para que lo sostenga, ¿qué tú puedes esperar cuando llega? Nada. Padre, eh, ante todo esto, eh, ¿cómo podríamos nosotros ver ya en estos últimos meses, en eh, marzo, mayo, el panorama a nivel general, o sea, realmente tenemos una percepción muy negativa y más quienes de alguna forma criticamos las acciones incorrectas del gobierno. Tratando de ser un poquito eh, objetivo, vamos a decir, o equilibrado, ¿cómo podríamos ver en estos meses venideros de procesos electorales el país? ¿Qué usted? Mira, Yo oía opinión. usted ahorita leyendo un WhatsApp que decía que el país es red, es, no tiene nada que hacer, no hay salida. Yo creo que no. Una vez, celebrando una misa en un campo de Villarriba, me dijo una señora mayor, como 70 y tantos años, Padre, aquí no hay nada que hacer. Aquí se perdió el caldo y los huevos. Y yo le dije, mire, mamita, si el caldo suyo, suyo lo echaron en un plato llano, se perdió, pero el mío no lo echaron en un plato llano. Y el de muchos dominicanos no se ha echado en un plato llano. Ahora, si usted cree, se lo dije a sí mismo, usted, si usted cree que aquí no hay nada que hacer, usted cree ¿a qué usted viene a la iglesia? ¿Para qué usted reza? Es más, a usted le conviene, ¿sabe qué? morirse, para que por lo menos oren por usted, y a lo mejor dan sí, café bien. en su velorio. Quiero padre, decir o sea, que no está todo perdido. No está todo perdido. Bajó con trenza el Padre. Sí, sí, no. Ah, no, no, no. no. Oye, yo no ando con, ni con filosofía ni con teología. Yo no soy ni filósofo ni teólogo. Yo lo que soy es que pongo pies en tierra para ver realidades a la luz de lo que yo creo. Y lo que yo creo me dice que sí hay esperanza, padre. porque Dios está con nosotros. ¿Qué Proyección debe tener la República Dominicana a partir de los próximos meses en medio de este proceso electoral y el futuro inmediato de la República. ¿Cómo debiéramos vislumbrar el país? Este es un país rico en el fondo. Es un país con todas las posibilidades, como decía. Que, como decía pobremente sí, administrado. pero pobremente administrado. Entonces, ¿qué se proyecta? El día que aquí surjan y están surgiendo. Una clase nueva, unos jóvenes que asuman con la capacidad que tienen y la tienen, unos jóvenes que sean capaces de tomar el mando y que... Nadie me haga amigo con que la juventud. Porque, ah, que los jóvenes, los jóvenes aquí son lo que han hecho todo, todo el tiempo. Sí, la así. cosa buena en este país lo Ahí han hecho los jóvenes. Historia, Italia, los 176 historia. años de independencia dominicana es producto de una juventud. La guerra de restauración fue producto de una juventud. la juventud. Incluso de 65, la de 65 también. fue un una asumir juventud. El de Lili Entonces, fue, fue en jóvenes. jóvenes. Entonces, Entonces yo, trujillo, yo trujillo, creo trujillo, en la juventud. Ahora, mi pregunta es: ¿y nosotros los viejos qué? Porque ah que la juventud y los viejos qué? esto lo hemos dañado los viejos. Esto nunca lo han dañado los jóvenes. Entonces, yo proyecto a que este sea un mundo dirigido por esa juventud con capacidades y que sea capaz de romper con ese, esa inmoralidad y esa falta de ética. Que no es verdad que estamos en la muerte de la ética. No, y que nuestros jóvenes tenemos esos jóvenes ahí. No es verdad que aquí la mayoría de los jóvenes están pervertidos. Aquí hay muchos jóvenes, ve a las universidades, sí, ve al centro sí, de trabajo, claro. jóvenes buscando trabajo. Si un 2%, 3% de los jóvenes están pervertidos. Oiga, no me diga que la juventud aquí está permitida. Yo proyecto este país a un país dirigido, gobernado y conducido por mentes jóvenes con visión diferente a la que aportamos nosotros los viejos. Bueno, ahí está la juventud padre. dominicana. Un llamado vehemente del de cura Ramón Alejo de la Cruz, sí, señor. el padre Moncho. Gracias padre. gracias, padre. Gracias a ustedes. Siempre es un placer Papá. tenerte aquí, hablar contigo, discutir estos temas. ¿verdad? Y hasta que me acuse de, de aguilucho y tú entiendas que no, mira, el aguilucho el, hay la... gente que, que es inteligente, pero a veces se sí. no Y a mí me gusta que las águilas <risa> las águilas vuelan bien alto, pero siempre debajo de un cielo azul. <risa> señores no me... Sáqueme hombre del aire. Muchísimas <risa> gracias, padre. Gracias, Moncho. Como gracias, siempre, un placer. <risa>